Bienvenidos, bienvenidas a las Jornadas de Pedagogía Libertaria que desde la Federación de Enseñanza de la CGT y Aula Libre hemos organizado para compartir y disfrutarlas. Eh, os voy a presentar a compañeros de la organización eh, que tenemos el placer de, de tener aquí, a nuestro compañero Rafa, que es el secretario general del Sindicato de Enseñanza de Madrid, que nos acoge en, en la ciudad, a Ángela, que es la Secretaria de Formación del Secretariado Permanente de la CGT, y a nuestra compañera Encarni que es la Secretaria General de la Federación de Enseñanza de la CGT. Adelante. Vale, gracias María. Bueno, nada, muy breve, eh, daros la bienvenida a todas y a todos eh, los que habéis venido desde fuera de Madrid. Eh, tenéis a, al Sindicato de Enseñanza de Madrid a vuestra disposición. Eh, agradecer a la Federación el esfuerzo que ha hecho para montar estas jornadas. Sí, Nada, decía que agradecer a, a la Federación de Enseñanza el, el haber montado estas jornadas, eh, contar con, con la participación de, de todos los territorios y, bueno, pues eh, también la confianza que han, que han puesto en, en el Sindicato de, de Madrid. Eh, yo creo que, que la formación eh, es y debe ser una constante en nuestra labor docente y en nuestra labor como afiliadas, como militantes y como personas. Creo también que los, eh, los temas que, que en el día de hoy vamos a ver, eh, me parece que son no solo de actualidad, sino además vienen del pasado y nos proyectan al futuro, con lo cual me parece muy interesante el proyecto que, que, que para hoy tenemos. Nada más eh, deciros que insisto en que cualquier cuestión nos preguntéis a a la gente de Madrid, eh, cualquier problema que pueda surgir, cualquier cuestión. Eh, y, y nada, eh, que todo vaya muy bien y, y mucho, muchos abrazos de parte de Madrid. Gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas. Gracias por, por estar aquí. Es importantísimo eh, este tipo de eventos, la organización, gracias a, a Madrid a todas las, las personas que, que han organizado así en, en primera línea este encuentro. Y, como decía, reivindicar el que nos encontremos, el defender las pedagogías libertarias como conocimiento básico para el apoyo mutuo y dentro de, de los aprendizajes que ahora mismo estamos evidenciando que van hacia un individualismo y, y personalizándolo ¿no? en esas competencias esa competitividad cómo esto podemos transformarlo desde, desde el aprendizaje desde el conocimiento ya ¿no? mm, hablando desde Ferreguardia, eh, Puchelías es decir todos estos movimientos cómo plasmarlo y, y nada que, que hagamos muchísimas más que desde CGT, Federación de Enseñanza, también tenemos que estar en los territorios luchando mucho y, y evidenciando ¿no? todo, todo este neoliberalismo que, que se nos quiere llevar por delante y que deja la figura de, de docentes y, y educadoras un poco relegada a, a ser guardianes y guardianas ¿no? de, de la infancia y, y de adolescentes, pues intentar hacer este cambio también desde, desde los aprendizajes, desde las didácticas y desde la práctica poquito aquí la línea y, y, entre todas, pues que nos encontremos más veces. Muchas gracias. Bueno, buena, buenos días a todas y a todos. Eh, agradecer a la Federación de Enseñanza que tenga esta iniciativa tan necesaria que se han ido haciendo a lo largo de muchísimos años. Precisamente, una de las señas de identidad, uno de los emblemas de la Federación de Enseñanza ha sido organizar la Jornada de Pedagogía Libertaria, donde nos reconocemos, donde eh, no solo conocemos el pasado en cuanto a temas pedagógicos, eh, que son… Se, ponía, se han ido poniendo encima de la mesa esa, esa historia de, de las pedagogías que, que nos resultan ahora tan cercanas. Es decir, que no son lejanas en el tiempo de 100 años, pero, pero que si las traemos a la actualidad pues no dejan de tener vigencia. Y, y más si me ahora, en, el, en este mundo en el que nos encontramos, en el que el, el capitalismo y el neoliberalismo eh, absorbe todo... Eh, pues es necesario mm, eh, dar, una, o sea, dar una imagen o dar una idea de que existen otras maneras de enfocar la, la educación. Eh, desde el SP de, de, de la CGT, pues agradecemos que, que se hagan esta jornada y nada, seguir organizándolas pues, pues todos los años, ojalá se, seamos capaces de, de ir organizándola. Los temas que se van a tratar en esta jornada la verdad es que son muy, muy actuales, ¿no? Y, y vamos a ver cómo vamos enfocando el futuro de la educación, porque, de luego, la CGT tiene que ser un referente en, en el tema de educación y también de cara al profesorado en cuanto a reivindicaciones y también en, en cuanto a la manera de plantear la educación. Así es que nada… Gracias por la asistencia, gracias por la invitación y, y nada que sean productivas esta, esta jornada.